Hola, seguramente habrán notado en mis últimos videos de los de Geometry Ash que últimamente eh, tienen una calidad, este, el video, la calidad de video es un poco eh, mala, pésima. Bueno, eso, da, eso es porque eh, por algunas extrañas razones el OBS tiene cáncer y me está grabando mal eh, la pantalla. No sé por qué, realmente no sé cuál es la razón, así que tampoco sé cómo solucionarlo. Así que bueno, este, es por eso que últimamente casi ni estuve subiendo demos al canal, porque es que como digo, este, no, no, no, no. quiero, no quiero ver, no quiero que, que, que tengan pésima calidad demos que puedan ser bastante importantes. Así que bueno, este como llevo casi una semana sin subir nada por ese problema y todavía no lo puedo solucionar, este video va. Um, Va a ser con una calidad, va a ser con calidad incluso seguramente más fea que la que que, que la que tenía en los anteriores porque, no sé, esto realmente va peor, pero bueno. <risa> en fin, esto este es lo que tenía que decir. Eh, me disculpo por eso, pero es que no podía estar dos semanas sin subir, bueno, dos semanas no, pero una semana sin subir ningún nivel porque estoy practicando bastante, pero no quiero, tampoco quiero que todos tengan una calidad horrible. Así que bueno, este eh, disfruten este video. Eh, si es que pueden disfrutarlo porque es que mm, yo lo veo y, y, y bueno, no... en fin. Adelante. I'm not doing that. I'm not doing that.